Ay, me, tomaron, me, me pillaron tomando café. <risas> Buenos días, señoras y señores, y sean todos muy bienvenidos a otra edición de Libertad en Serio a través de Radio Zona X. Usted ya lo sabe, todos los días, sábado a las 11 de la mañana, tiene una cita con nosotros, una cita con la comunidad de Libertad en Serio. El día de hoy vamos a tener una entrevista y también vamos a estar conversando sobre el acontecer nacional en nuestro país. Así que le invito a que se quede en la sintonía, pero no solamente eso, compártalo a través de sus redes sociales para que muchas más personas puedan sumarse a la comunidad y también para que tengamos muchísimos, pero muchísimos comentarios en la misma publicación. Recuerde, lo vamos a estar leyendo constantemente, así que quédese nomás en la sintonía, comparta y también comente porque vamos a estar leyéndole constantemente. Voy a pasar entonces a presentar a las personas que están conmigo el día de hoy y voy a presentar primero, evidentemente y como es costumbre, a Álvaro Concha quien es presidente del Partido Libertario de Chile. ¿Cómo estamos Álvaro? ¿Te costó llegar o no? Sí, algo estuvo complicado el, el tránsito hacia acá, parece que las manifestaciones perduran. Eh, eh, agrado, eh, un agrado nuevamente, disculpen, estar acá la semana pasada, lamentablemente no pude, no pude llegar. Ahora sí, me costó pero llegué. Eh, un gusto también verte nuevamente acá, Rodrigo, y también un gran saludo a nuestra invitada y entrevistada estelar, Daniela Ruminot. Ya Muchas vamos a estar hablando por Daniela. La ¿eh? o sea, por la <risa> por invitación. invitación. <risa> ya, entonces, ya que, ya que metió la cuchara, Daniela, mira, yo te iba a presentar al último porque tú eres la invitada, pero ya que metió la cuchara, Daniela, vamos a presentarla. Ella es estudiante de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y. Vamos a estar conversando con ella sobre violencia universitaria, algo que hemos tocado larga, pero largamente en este programa. También tenemos acá con nosotros a Rodrigo Prenafeta, quien es vocero del Partido Libertario y locutor del canal de YouTube Paralelo 33. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Muy bien, gracias por invitarme. Siempre es un placer estar acá y hablemos hoy de unos temas bastante interesantes, como es la violencia universitaria. Lamentablemente, algo que es bastante común en nuestro país. Así es, Rodrigo. Mi nombre es Nicolás Reyes Borges. Yo soy... Coordinador General del Partido Libertario de Chile y también soy anfitrión del canal El, Nico Reyes, de YouTube. Búsquenlo, van a encontrar hartas cositas bonitas y muy buenas, al igual que acá al amigo Rodrigo Prenafeta. Y recuerden crearle muchísimo más a youtube que a la tele porque actualmente parece que no están saliendo algunas cosas en la televisión y es algo que se veía venir así que tenemos que buscar todas las fuentes posibles de conseguir información así que en orden de aquello vamos a empezar a conversar con daniela ruminot sobre algunas cuestiones que están pasando en la universidad de chile porque daniela se ha sentido bastante pero bastante incómoda en su casa de estudios últimamente y nos va a contar un poco sobre eso daniela antes de entrar en materia ¿cómo es estudiar en la Universidad de Chile para una persona que no necesariamente es de izquierda? Bueno, para una persona que no necesariamente es de izquierda es bastante duro estudiar en mi universidad no, no depende si, si tú militas en un partido de izquierda, o sea, perdón de derecha, como es mi caso, que yo milito en Renovación Nacional sino que cualquier otra corriente que no sea radical, como es el caso de, de la mayoría de los estudiantes de MU, U eh, me puse muy nerviosa, disculpa. no, no te preocupes, acá estás en un La espacio seguro nadie te va a venir a buscar, entrevista. tú tienes que estar muy tranquila, además eh, igual entendemos que es complicado tu situación sí. sí lo que pasa es que, miren, yo les contándoles mi caso eh, bueno, yo vine acá y me invitaron porque un twitter mío, mío se hizo muy viral hace poco, un twitter en que yo digo que yo no puedo volver a clases presenciales por miedo a agresiones eh, lo cual es cierto eh, mi, a mí me pasa que en mi campo universitario, que es Juan Gómez Milla, es bastante complicado estudiar ahí porque eh, hay un montón de gente eh, que te ataca por, por tus diarios políticos uh -huh. y, y, y si tú no eres de extrema izquierda eh, es muy complicado llevarlo eh, porque la mayoría es de extrema izquierda o son anarquistas y no están de acuerdo con el sistema y con, y con <coughs> nada en realidad. Entonces eh, son agresiones que no, so no solamente son... Eh, no, no solamente pueden ser físicas como le ha ocurrido también a, a, a Paulette Vega o al hijo de la diputada Girardi o a varios profesores eh, de la universidad, sino que también son agresiones a nivel psicológico, mm. de las cuales yo eh, me he visto víctima uh, últimamente por parte de mis mismos compañeros de universidad, en el mismo <coughs> campus escriben amenazas en las paredes ¿Hacia eh, tu persona? ¿Con nombre y apellido? No, con nombre y apellido, pero a la, a la CDU, que yo soy parte de la Centro de Derecho Universitaria, <coughs> la de la universidad y es súper complicado el tema porque es una discriminación increíble la gente te hace el quite, no quiere relacionarse contigo, no quieren hacer los trabajos contigo, entonces tú ya estás como, eh, bueno como dice el organismo social, tú dependes de el resto para poder sobrevivir en un ambiente, y tú en un ambiente donde estás completamente solo y es súper, súper complejo y también he recibido discriminación por parte de mis mismos compañeros de carrera. Hace poco, eh, bueno, este año pasó que yo estaba en una asamblea y una chica me insultó directamente eh, en una asamblea y la gente le aplaudió. Eh, hay mucha gente que estuvo presente ahí, hay testigos, y eso no debería ser, no deberíamos tolerar la violencia en ese sentido, menos hacia, hacia una persona, hacia una mujer eso no debería tolerarse y además eh, me pasó eh, que hace poco sufrí discriminación por parte de mi grupo más cercano de amigos, ellos crearon un grupo eh, aparte de mí que Uy. se llama los no fachos y eso no corresponde, eso ya es bullying y hay que manifestarlo uno no se puede quedar callado con esto esto es violencia y yo no soy la única que lo vive, eh, yo conozco mucha más gente que lo, que lo está viviendo al igual que yo en la universidad y que no necesariamente, ni siquiera es de derecha. Así que yo les pido a, a la gente, a los estudiantes en general, que se manifiesten, que no se queden callados, que hablen con su autoridad y que tomen cartas al respecto. Esto no puede seguir así. ¿Qué dicen las autoridades sobre tu tema? ¿Te has acercado a tu jefa de carrera, al decano, qué sé yo? Eh, es primera vez que yo visibilizo esta situación, que ya llevo viviendo hace varios meses, mm. eh, pero ahora como con la contingencia del país, como que todo explotó y empezaron a increparme y yo cada vez me empecé a sentir más mal. Ellos están asistiendo a clases no obligatorias, pero yo decidí restarme de ese espacio porque yo no estoy dispuesta a a enfrentarme a mis compañeros porque eso es básicamente lo que voy a tener que hacer ahora cuando vuelva a clase, es como enfrentarme y, y dar la cara porque soy de derecha. Eso no corresponde, yo solamente pienso distinto. Y mi claro, mi jefe de carrera se acercó a mí cuando supo esta noticia, me dijo eh, que conversáramos y yo estoy totalmente dispuesta a conversar con él eh, para poder eh, alcanzar un acuerdo o algo con respecto a eso, porque no es posible tampoco que yo no me sienta capaz de asistir a un espacio por miedo, ¿me entiendes? De hecho ahí estamos viendo tus tweets, sí, Daniel, por si acaso, para ponernos también sí. un poquito en contexto, es bastante dramático lo que estás viviendo tú. A, a, a todo esto se nos suma Felipe Munizaga, ya ha venido en varias ocasiones el profesor, y el profesor tiene algo que contarnos en temas de, de violencia universitaria, porque él trabajó para la universidad de chile así que conoce más o menos entre comillas el, la boca de la bestia por, por así decirlo así que vamos a esperar a que el profesor se, se ponga eh, en línea y vamos a empezar a conversar con él pero daniela tengo una pregunta que para mí es, es clave en este sentido dónde te apoyas tú quién te está dando apoyo emocional en este instante porque me dices que tus amigos te dejaron pa, al parecer las autoridades de tu universidad no te apoyan me, mejor no hablemos de tus compañeros de curso me imagino que se debe ser otro temazo ¿Quién te está ayudando a tu familia? Tu, ¿Tienes amigos? ¿La CDU? Sí, de hecho, bueno, la CDU ha sido un apoyo súper importante, tanto para mí como para otras personas que han sido heredidas en, en la universidad. Cabe señalar que el caso de la Poliad no es el único de la CDU. Eh, hay otra compañera de, del Instituto de Comunicación e Imagen que está viviendo una situación muy parecida a la mía. Está la mía y la gente que está en ese campo en particular es súper complejo. Eh, pero sí, o sea, ellos nos han dado todo el apoyo y, y han sido esenciales para todo lo que hemos tenido que, que sobrellevar y oh, claramente yo tengo un grupo cercano de amigos la Polet es eh, mi mejor amiga, ella sabe también por lo que yo estoy pasando yo a ella la defendí con, con uñas y dientes cuando le pasó esto que, que le sucedió yo ayudé a visibilizar la situación y también por eso me llevaron muchas amenazas muchas cosas muy feas que me escribieron, también acoso por parte de de una estudiante que la, como que la había agarrado con nosotras y como que dijeron cosas muy, muy feas. Cos, si, personas que ni siquiera nos conocen. Entonces, eso, o sea, obviamente tengo mi, mi respaldo, mi familia también me apoya y todo. Pero lo importante es tomar carta en el asunto y que esto se, se haga visible. Bueno, Daniela, en primera instancia, eh, te quiero agradecer por el testimonio. Yo creo que no pocos tienen la valentía, o sea, son muy pocos en realidad los que tienen la valentía de sacar la cara ya lo hizo Polet lo estás haciendo tú y también esto es eh, muy interesante tu, tu testimonio porque a mi juicio eh, marca un presente. nosotros lo hemos conversado acá en varias oportunidades de este tema Nos, siempre hemos tratado de darle visibilidad porque, a ver, el, el movimiento al menos que yo represento tiene una gran cantidad de personas que estudian en la universidad es un movimiento relativamente joven y por lo general se tiende a, a pensar cuando nosotros estamos hablando de violencia universitaria que son agresiones necesariamente físicas, pero uh -huh. todos sabemos los problemas que ocurren adicionales que es violencia principalmente psicológica, me atrevería a decir que es la principal. Que el mm. bullying, que justamente estigmatizarte por tener un pensamiento distinto. Y aparte eres de rehenes, no, no eres de acción republicana, no eres de un partido. No. No. A, ver, eh, a mi juicio, dentro de, de la, del espectro político, son bastante moderados. Tengo muchas críticas a ese partido, incluso por ese mismo eh, tema. Claro, mira, lo que pasa en mi campus es que se tiene un sesgo súper grande hacia la derecha. Yo, por ejemplo, antes de participar en política, eh, de lleno, como lo estoy haciendo ahora, y porque me gusta, eh, yo pensaba que por ejemplo toda la derecha era ultra conservadora y eso no es así no, por pues, ejemplo en RN tú encuentras personas de distintos valores, de distintas corrientes y de valores algunas súper liberales es que mira, el punto que tú mencionas es algo similar que yo escuché acá el programa pasado donde no pude venir pero estuvo estuvo el panel que está acá, estuvo el profesor Felipe también y me comentaba que es la izquierda en el espacio universitario, principalmente Juan Gómez Milla, yo vivo relativamente cerca de ahí, eh, hicimos una campaña, le fuimos a entregar una carta al rector Vivaldi, que no la respondió evidentemente, eh, en, en modo de defensa también y en contra de la violencia universitaria. Y como decía el profesor Felipe Munizaga la semana pasada, o sea, dentro de los ambientes universitarios, el Partido Comunista es la derecha o sea que queda para los otros pues. Claro. Entonces, la J siempre han sido, los han sido los amarillos bueno Nicolás también maneja bastante información al respecto yo cuando estuve en mi época de universitario no, no, no pasaban estas cosas, Estuve en una privada también pero pero ahora todos vemos que es muchísimo más, más potente el tema es muchísimo más complejo y, y, y lo importante de este tipo de cosas es que se puedan organizar los, los alumnos que, se, que la gente digamos que no está inmerso en el ambiente universitario pero que que en el fondo esté en contra de la violencia si ni siquiera hay que compartir el pensamiento político de Daniela o sea es una cosa de dos dedos de frente sentido hay, común sentido común hay que defender la libertad de expresión en todo instante como te digo yo agradezco tu testimonio es importante que usted esté sacando la voz y ya ya hilando un poco más fino donde queda el discurso feminismo o sea a todas las mujeres, claro. todas las personas que he visto que han sido agredidas son todas mujeres o sea estamos hablando de una tropa de cobardes Sí, oye, a, a, a, hablemos sobre eso. ¿Tú, ¿Tú tienes algún algún antecedente de hombres de derecha que hayan sido tratados como ustedes? Hom, hombres. Hombres de derecha. Hombre, hombres Mira, ¿sabes hacha. qué? Al hijo de la diputada Girardi ah. le decían que era facho y él no, no milita, no está inscrito a ningún partido, ni simpatizante de nada, y lo trataban de facho. Y a él lo agredieron, le sacaron la mugre a él y a su polola. Su polola cuando llegó y vio que le estaban pegando también ahí ella, le agarraron, le tiraron el pelo. Sí. tiraron sí. Wow. sí, es heavy, es heavy, chicos. Y no solamente a hombres de derecha, sino que a cualquiera que se oponga a la violencia. Exacto. Por ejemplo, a un profesor mío de mi carrera, que no dice su nombre, eh, años atrás, en 2013, le pegaron un botellazo en la cara sí. porque le dijo que no un encapuchado. Exacto. Y esto wow. es algo que ya se sabe y también le pegaron a un profesor de matemática, tengo entendido, a un funcionario de la facultad también, entonces esto ya es un tema bastante común en el campus y yo veo que las autoridades todavía no hacen nada al respecto, todavía no han puesto seguridad, le garantizaron a Poletega que ella iba a tener seguridad en el campus, asistió a su campus y ¿qué fue lo primero que pasó? Le agredieron al interior de su sala y esto no puede seguir pasando ya es demasiado, imagínense cuando volvamos después de esto que está la embarrada en Chile que se la, que se la adjudica en el gobierno mi partido desde el gobierno cuando volvamos a clases, ¿cómo va a ser para nosotros? Mm. entonces esta es una situación grave, que necesita ser visible sí, el, el problema que yo veo aquí es que no hay realmente una verdadera voluntad de muchas personas de hacer un cambio porque vemos ahí que se aseguró que iba a haber seguridad, por ejemplo. Pero eso es más para las cámaras que lo dicen, después en la práctica no se va. Y siento que ocurre lo mismo también con muchos políticos que dicen, no, esto es un problema, lo tenemos que solucionar. Y después dicen, no, mira, estuvimos en contra, vamos a sacar una ley, pero en la práctica no se hace nada y creo que también ahí es muy importante y me enfoco en lo que dijo Daniela con respecto al apoyo y no dejar sola a la gente, que como hay una incapacidad o una falta de voluntad de muchas autoridades de hacer algo que depende justamente de los que piensan a fin, de los que tienen esta idea de asociarse y protegerse mutuamente, puede que las situaciones sigan ocurriendo, puede que sean situaciones complejas pero si ustedes se acompañan y se ayudan es más llevadero esta situación complicada y incluso la gente se puede oponer, por eso lo peor que pueden hacer es quedarse callados, lo mejor que pueden hacer es juntarse con la gente que piensa a fin y protegerse frente a estas agresiones ilegítimas. Daniela, eh, a mí me encantaría que los demás, las demás personas aquí presentes puedan también eh, comentar. Pero una última pregunta para no para no andar más en el, en el asunto de, de los de los que hacen las agresiones. ¿Tú has escuchado o has visto o has leído si es que estas personas que evidentemente no son de derecha y que generan estas agresiones? ¿Se jactan de todas estas cuestiones que han pasado? O sea, eh, vanaglorizan a, esta, a estas personas que, por ejemplo, agreden a Paulette, que te agreden a ti, que agredieron, por ejemplo, a ese profesor en el 2013. ¿Tú, tú sientes que ellos se sienten héroes por aquello? Sí, hay un grupo que, que sí. Mira, acá yo tengo unas imágenes que demuestran eso. ¿Puedo, Escriben ¿puedo cosas verlo? de los baños Claro. Permiso. Velo. Eh, sí, claro que acá. sí, hay un grupo, hay un grupo, wow. mira, hay una página incluso en Instagram como que van a glorizar eh, el tema de los capuchas. Nosotros este año sacamos una campaña que era anti antiencapuchado, pusimos un lienzo en el frontis de la Fed y llegaron encapuchados a sacarlo y se burlaron porque había gente que no estaba de acuerdo con la violencia que ellos ejercían y claro dicen a los fatos eh, como que se les humilla a los fachos hay que hacérselo pebre, se nos quieran hasta quemar, yo yo creo que son capaces, yo los creo capaces de todo, así que yo creo que es una situación grave que hay que denunciar, y acá tengo más, si, era, si actúas como yuta serás tratado como tal, basta de paqueo en las salidas, ¿qué es eso? Eso es fascismo, y, por ejemplo, sí, fascismo claro, por universitario. Y acá más comentarios, eh, esto se lo escribieron a Apolet cuando ella hizo visible lo que le ocurrió, de los capuchas que le pegaron en el campus uh -huh. Tengo una compañera de U realmente facha y ridícula Y ayer por grabar los capuchas Mientras hacían mechas, y gritarle cosas La persiguieron para pegarle Y más, he tenido comentarios asquerosos en clase Y por redes sociales Y además figuras como la hija de Piñera Y medios de comunicaciones salen a decir Lo terrible que es la violencia Que está ejerciendo la izquierda en las UES Y no sé, nos escriben Cosas muy feas, muy feas muy feas sí, Pero tú tienes muchos comentarios ahí O sea, sí. esto ya es acoso pero de, o sea, y, y también es decir que hay talleres de confección de capuchas este se realizó en Buchef tengo entendido porque esta información me llegó a mí por un grupo que tengo en interno pero hay un montón de cosas y eh, comparten información por ejemplo saquemos a, la, a los sapos de Juan Gómez Mía la confesión de Juan Gómez Mía es un reflejo de lo que vivimos la realidad de, de la Universidad de Chile dicen esos que dicen que van a apañar son los mismos que te vendan a la prensa no sé pues eh, a la facha no se le discute, se le humilla. ¿Qué es eso? Dios <risa> mío. <risa> esto es. Esto es una página para que contra, contra info Juan Gómez Milla. Para que las autoridades también la tenga, la tengan. Felipe, tenga quería Sí, por favor. favor. Bueno, estoy impactado. Primero ofrecerles disculpas por, por la demora. Había una situación en la carretera, así que, que no tenía que ver con, extrañamente con barricada. Eh, buenos días. Quería primero. Daniela, felicitarte por el testimonio por la valentía, por dar la cara creo que gente como tú es necesaria eh, menos encapuchado o no encapuchado y si sí gente que dé la cara esa es la gente valiente eh, hay, todo lo que estás planteando y lo que ustedes están diciendo me hace reflexionar respecto el, a la misma situación de, de ETA en España ETA es un, es un grupo terrorista que su primer atentado lo hizo en los años 60 contra el almirante Carrero Blanco y el, el éxito, comillas, que ha tenido ETA en el, en el fondo de mantenerse en el tiempo es porque ha tenido apoyo político detrás hay partidos políticos que han apoyado a ETA hay grupos eh, de la sociedad civil que han apoyado a ETA tienen en el fondo un, un apoyo que está vinculado con la cultura con la parte de la cultura vasca eh, ¿y por qué hago esta analogía? porque los capuchas o la gente de extrema izquierda no existirían, si es que no, a la vez, si es que no existiera un grupo mayoritario que al menos hace vista gorda de las acciones de estos grupos de izquierda Exacto. o de extrema izquierda. Si nosotros no tuviéramos, si nosotros tuviéramos, lo voy a decir en positivo, si nosotros tuviéramos autoridades que de verdad hicieran el trabajo, si nosotros tuviéramos profesores que de verdad hicieran el trabajo, uh -huh. si nosotros tuviéramos juventudes políticas responsables, las agresiones verbales y las agresiones físicas serían... Eh, destronadas, serían eh, sacadas, olvidadas, impedidas de los campos universitarios yo quiero preguntar a los que están presentes y a las personas que nos están escuchando cuando la universidad que es, se supone es el centro del pensamiento crítico de una nación le da espacio al fascismo, le da espacio a la violencia política le da espacio a la humillación de personas que opinan distinto qué queda para el resto de la sociedad se supone que en la universidad uno va a eh, empap empaparse de la cultura no va a adquirir una carrera universitaria va a empaparse de cultura esta es la cultura que quieren oh. estas personas transmitir esta es la cultura que ellos quieren eh, difuminar este es el sello que le quieren dar a la universidad yo no me siento orgulloso hoy día de nuestra universidad no me siento orgulloso de lo que está pasando me siento orgulloso de las personas que pudiendo tener diferencias políticas las manifiestan de manera eh, democrática las manifiestan de manera tolerante la manifiestan de una, de una buena forma, no con la violencia, no tapándose la cara, eso es para cobardes, los cobardes se tapan la cara. Las personas que son valientes y las personas que se atreven a discutir puntos de vista que son distintos, son las personas que se muestran, son las personas que dicen lo que piensan sin tener que esconderse ni refugiarse detrás de una capucha. Creo que, desgraciadamente, nuestra, nuestra universidad, eh, ...está pasando por una crisis muy grande... ...si es que eh, tolera la violencia... ...si es que sigue aceptando esto como algo normal... Eh, ...esto no se puede aceptar... ...las autoridades universitarias tienen que hacer algo... ...y si no hacen las, uni las autoridades universitarias algo... ...las personas que fuimos parte de la universidad... ...tenemos que tener algún, algún rol... Claro. ...para que la universidad vuelva a ser lo que fue... ...un centro de pensamiento crítico... ...un centro donde todas las verdades se tocan... ...como es lo que a mí se me dijo cuando yo ingresé el año 92 a la Universidad de Chile y no un centro de adoctrinamiento y donde grupos de extrema izquierda o grupos que actúan de manera fascista atacan al que piensa distinto. Creo que eso no se puede tolerar, no se puede permitir y las autoridades tienen que de alguna vez o de una vez por todas tienen que hacer eh, el trabajo. Disculpe profesor, ¿los ex alumnos de la Universidad de Chile o los ex profesores están organizados, conversan entre ustedes? Algunos sí, yo tengo, tengo grandes amigos, colegas que no son de derecha, la Universidad de Chile la mayoría de los profesores son de centro izquierda, o son personas que no, no forman parte digamos, de lo que uno puede conocer como, como la derecha, y muchos de ellos están muy preocupados, muchos de ellos están preocupados por el, esta espiral de violencia que, que está hoy día en el aula, que está en el campus, que está en el, en la, a la vuelta de la esquina, están muy preocupados por eso. Yo, yo siento que de las conversaciones informales que uno tiene, eh, ojalá que salga algo positivo. Eh, cuando uno actúa de manera violenta contra el resto, esto es una espiral, esto es interminable, esto no para, no termina jamás. Eh, yo no siento que aquí haya, haya firmeza en la decisión de las autoridades universitarias de detener esto, desgraciadamente Oye Felipe, yo escuchando tus palabras acá la única reflexión que puedo hacer es que estamos en un ambiente inserto dentro del ámbito universitario actual y dentro del ámbito universitario que ya pasó, por decirlo de alguna manera de los profesores que trabajaron ahí o de las personas, digamos, del, del mundo político también, que existe una cobardía feroz y también hay un sesgo político tremendo porque si esto basara desde eh, el otro, de, otro seco político, digamos, si es que fueran alumnos, por ejemplo, de derecha haciendo lo mismo. Habría, no una, había, escandalera nacional, ¿habría una escandalera nacional. No, no me cabe duda. duda. Sí, no me cabe sí, duda. Pos posiblemente. La alta comisionada de la UNO a lo mejor diría algo. Entonces, acá hay, acá hay algo que, no estamos, que estamos dejando de lado y en mi juicio, que acá hay un seco político tremendo de parte de todos. O sea, sí. no es simplemente ocultar o, o no tener la valentía, porque muchas, siempre se atribuye, es que no, no, es complejo, sí. Si Daniela está sacando la cara que estudia ahí mismo, es que, ¿sabes? Ese es un testimonio de valentía, pero los demás, por ejemplo, los, los profesores, ¿qué queda para, para, para el ámbito académico? ¿Qué queda también para los ex profesores, qué queda para las autoridades que no están insertos en ese ambiente, deberían empezar a sacar la voz? Pero por qué no lo hacen, no lo hacen porque tengan miedo. ¿No porque, lo hacen por miedo? ¿No lo hacen porque toleran esto? Yo, yo a mi juicio, yo creo que más es tolerancia en, en parte es, un, una, es una especie de a mi juicio, a, lo, a título personal creo yo que ese es, es, es, es, es tema de no, no quedar mal con las bases políticas, por decirlo de alguna manera Mira, yo lo no quedar a... mal con, con, el público. con los estudiantes Mira, no, no lo quedar a... mal con su sector político yo les voy a decir algo, una parte de mi familia un familiar mío eh, perdió toda su familia en los campos de concentración en, en Hungría y cuando nosotros con, con, con esta persona, este familiar mío, conversamos respecto sí. al tema del nazismo una de las conclusiones que hemos sacado es porque el nazismo se extendió porque la gente buena la gente democrática miró hacia el techo, miró para el lado uh -huh. hizo caso omiso de lo que estaba sucediendo y al final terminamos con 9 millones de personas asesinadas por el nacionalsocialismo que es la versión del socialismo con, la, con el vínculo nacionalista entonces eh, yo siento que acá pasa exactamente lo mismo exactamente. acá no sé, si, no sé si es miedo si fuera miedo lo podría entender lo que no puedo entender es la tolerancia a la violencia es que es si fuera miedo tolerancia. Daniela no estaría acá por ejemplo. entonces mm. si está Daniela acá ¿qué pasa con los demás? ¿Con ¿qué pasa con la gente que no está en el ambiente universitario viviendo en la carne propia ahora? no les cuesta nada tener las pantallas televisivas que tienen para hacer, tratar de hacer un acuerdo transversal en contra de la violencia, llamar a condenar a este tipo, esa gente no debería estar oh, estudiando Es que hay un, también un problema de pasividad que vemos ahí, porque es, ustedes mismos lo mencionaron, si alguien de izquierda le hicieran esto esto sería escándalo nacional, incluso tal vez mundial sí. no me sorprendería la que hasta alta la dijera diciendo algo. hay un problema en la educación Exacto. que se está censurando sí. las opiniones, pero aquí ocurre constantemente con profesores de colegios y profesores universitarios, con alumnos de colegios, de universidades, de todas las instituciones y no ocurre nada, y siento que es porque hay una pasividad también de la gente de derecha en los medios nosotros estamos visibilizando esto en Twitter se hizo viral, pero cuando ves a los medios de comunicación empujando estas cosas para la derecha, dónde está la derecha empujando en medios de comunicación que mm. se discutan estos temas, que se vean sus mártires, que se vean los casos, no ocurre y creo que eso es una crítica que hay que hacer porque nuestro sector en general ha tomado una cierta pasividad sobre este tema y me preocupa que eventualmente llegue a lo que mencionas tú, que por la pasividad de la gente buena no se logren hacer los cambios y termine imperando el mal. Oye, ¿sabes qué, Álvaro? Hay una frase muy buena que tú dices, que es que desde que empezó el, entre comillas, estallido social, hemos estado siendo gobernados por matinales. Y yo me pongo a pensar, a ver, el matinal se supone que es una instancia donde ellos evidentemente tienen que vender un producto para que las personas que ven la tele en ese horario se lo compren y vean el programa y por ende tengan rating. Yo me pongo a pensar, a ver, lo que pasa en las universidades con el tema de la violencia, con el tema del acoso, es un, es un tema sumamente sufrido. Es un tema que realmente da mucha pena. Y yo me pregunto por qué esos mismos... Panelistas de matinales que se supone tienen que vender, y la mejor forma de vender es con el tema emocional. Yo no sé por qué no exponen este tema en sus programas de televisión, siendo que realmente es un tema muy visceral, es un tema muy emocional, es un tema que da mucha pena. Sesgo político. Yo es, que, es, es que a eso quiero ir, a eso importa? quiero ir, a eso quiero ir. ¿Es tan importante el sesgo político para las personas actualmente? Veamos el ejemplo de lo que ocurrió antes de ayer o ayer, no, no me acuerdo bien, pero en la votación de, de, de, la, de la, la acusación constitucional contra Piñera, el bullying que le hicieron los propios parlamentos a PP Out, out a sí, los diput sí. diputados del Partido Radical, a diputados del, del PS... Del, perdón, del de la democracia cristiana. Del, sí, de la democracia cristiana, perdón. Eh, vino, vino a Roxana Miranda con un... Con un con una guillotina. una guillotina, llamando a conseguirse las direcciones de los, de los diputados. <risa> le, aplicaron, le aplicaron la ley Samudio. Me, me imagino que le aplicaron la ley Samudio. Esa mujer es un peligro nacional. Po. Pero ahí ahí nos damos cuenta que... Pamela este, Giles encapuchada. El sector el, el de la izquierda, claro, si vemos a Pamela Giles encapuchada uno, uno, claro, ella se, se lo toma como como la risa, en el fondo, diciendo como ¡Ay, tanto, tanto, tanta revolución que, que generó un, un, una capucha con un par de, de, de orejas! Pero, oye, si en ahí... Pero el mensaje que hay detrás... Es, exacto, ¿sí? es, es Exactamente, el mensaje que te trae es validar a estos violentistas Exacto, ese es el Entonces, tema. Si tenemos que Esa es la primera línea. Como, Haren, como Hannah Arendt dijo, lo, dijo en alguna oportunidad: la banalización del mal exacto y si estamos si estamos con parlamentarios digamos en esa línea que queda para el resto de la sociedad que queda exacto. para los mismos capuchas los mismos capuchas se sienten representados por el Logio. sector político entonces a eso me refiero yo, al principio hay apoyo yo, político a mi juicio hay apoyo, me dijo, ¿Hay, no. apoyo político. hay sesgo político sí. y hay apoyo político, sí. hay apoyo político. No, hay una, no hay no hay no un rechazo a la, a la agresividad sí, que estamos llenos de cómplices e instigadores de la violencia mira Personajes yo como Pamela, que como instigan los medios son cómplices de esta violencia y la están validando Nicolás por ejemplo mencionó recientemente el tema de los matinales yo no creo que estos se por ejemplo, esté ligado a grupos anarquistas o encapuchados. Sí, evidentemente tiene un seco. Pero ella, en su parte, tiene su seco político. Bueno, los podríamos hacer. <risa> sí. No, ella, ella tiene, evidentemente, su seco político. Todo lo tenemos claro. ¿Por qué no habla de este tema? Porque tiene un seco político. ¿Por qué no lo hace, por ejemplo, Pamela Giles? Porque Pamela Giles valida la violencia. Entonces, tenemos distintos, distintos espectadores, digamos que están validando y otros que se están acallando, y por otra parte ciertos sectores de la derecha están también, no son una mayoría, son un, un, un grupo minúsculo eh, en, el, en el ambiente universitario de, de Daniela, estoy seguro que son muchísimas más personas las que sufren esta misma violencia, y solamente Daniela, Polet y un par más están sacando la voz, ¿por qué? Porque tampoco tienen apoyo dentro del mismo ambiente universitario, sí, o sea, exacto. como vimos el caso de, de imagínate a Polet... Polet visibilizó este tema, se paseó por, el, por la Cámara de Diputados, por algunos medios y vuelve a la universidad y la vuelven a agredir, mm. hombre. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando no, esta y situación? La gente decía que ellos tenían miedo de Polet <risa> ¿Pero qué, Dios sí. mío? Es sí, no. una sí, ¿eh? regulé. Sí, siempre se, sí, que se las la víctimas, siempre. Pero sí. qué, qué, qué impresionante. ¿no? Es que no, no, no hay palabras para describir estas mm. cuestiones. De verdad, es, eso es vivir en un mundo paralelo. Sí. O sea, ¿Cuál es el problema? Daniel, a ver cuéntame, cuéntame, desde tu perspectiva, ¿cuál es el problema con tus compañeros? Olvídate del tema de, de la ideología, olvídate de que son de izquierda o que son anarco y toda la cosa. ¿Cuál crees tú que es el problema ya más humano con tus compañeros? Yo creo que cuando tú entras a la universidad es un mundo completamente nuevo, entonces tú eh, entré con otra mentalidad, después yo me paso, ¿cachai? yo también eh, entré, eh, tenía una postura, después me di cuenta que yo ya no podía tener esa postura en la universidad porque quizás me, me podía pasar algo. Entonces yo empecé a, a buscar, ¿cachai? Y de repente te empecé a comprar lo que te dicen los profes. Hay algunos profes que sí son muy sesgados en dar sus clases. Y yo lo digo acá con, con testimonio. Hay profesores que incluso han insultado al luterano estando en clases y insultos muy feos Y gente que insulta a la derecha también Y dicen, ay, disculpen si hay alguien de derecha Pero es que pienso esto Y todo el mundo se lo compra Y cuando son mechones, cuando te vienes recién insertando a, a un lugar Es difícil tener ya un sentido crítico O sea, tú a la universidad vas a, a, a aprender Y a fomentar el sentido crítico Pero es difícil si te lo si te van inculcando algo desde, desde un inicio Y que tú tenés que responder lo que el profesor quiere en la prueba Si es rojo, es rojo Por ejemplo, mis profesores, yo tengo que responder, por ejemplo, de acuerdo a su ideología a algunos, porque son marxistas. Sí, sí, Entonces es, lo difícil, es difícil rebatirle a un marxista que está convencido de que el marxismo es el camino. Es que el marxismo es científico, por eso. <risa> Entonces es difícil. Y, y bueno, eso, pues, yo creo que son personas con poco sentido crítico y que todavía les queda mucho camino por recorrer. Eh, Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablas con Gonzalo Prieto, acá radiocontrolador de Zona X. Quería complementar algo que tú habías señalado porque lo viví en carne propia. Entre los años 2011 y 2013 yo fui profesor de inglés para empresas externas y trabajé en la Facultad de Medicina y de Derecho de la Universidad de Chile y también estuve en Juan Gómez Millas. En plena época que fue la revolución estudiantil, cuando la dirigía Camila Vallejo, Yo-Yo Jackson, 2011, 2011, efectivamente... El tema pasa por lo siguiente, hay mucha gente y muchos muchachos y también los mismos funcionarios están con mucho miedo por las represalias que se toman este tipo de, de grupos con amenazas. De hecho hasta mujeres que yo les hice clases, que eran secretarias de profesores, recibieron amenazas porque ellas iban a trabajar, sí. pero nadie se ponía en el lugar que estas personas tenían que trabajar, tenían que tener un sostento porque tenían que trabajar y necesitaban el, el dinero en sí y lo otro habían profesores que yo tuve un profesor también que le hice clases de inglés y él me comentaba claramente que está tan sesgado esto me lo dijo, eso fue por el 2012 está tan sesgado esto que va a llegar un momento que esto va a colapsar y lamentablemente como tú lo comentas está pasando, es súper feo porque le tengo cariño a la universidad de Chile porque fue mi casa de trabajo como tú lo comentas la realidad que están viviendo que es más grave a lo que se estaba viviendo hace 6, 7 años atrás y hay mucha gente que habla del concepto de la igualdad, del respeto, de la tolerancia, y son los más intolerantes de todos. Y eso yo lo claro, claro. encuentro lamentable. Y no lo practican. Y yo quiero recoger un poco tus palabras, Gonzalo. Y eh, sí, sin embargo, a ver, nosotros hemos visibilizado este tema, lo hemos conversado bastante en profundidad, hemos invitado, también estuvo Polet también acá, eh, otras compañeras tuyas de la Universidad de Chile también están, han estado acá, estás tú acá. Eh, los medios también en parte han visibilizado este tema, pero ¿qué se queda? Siempre, que siempre nos quedamos en el mismo punto la condena transversal que supuestamente transversal porque son, son, somos súper pocos los que se atreven a sacar la voz y en la reflexión de que pasa esto y lamentablemente no se puede hacer prácticamente nada porque hay cierta gente que está amenazando. Oye, ¿y dónde están las autoridades de esa universidad? Mm. Acá, yo voy a hacer un voy a hacer un acto de referente en este caso, pero yo lidero un movimiento político. Si dentro de mi movimiento político hay amenaza yo tengo que tomar carta en el asunto, señor. Lo mismo tiene que hacer acá el rector de esta universidad, y lo mismo tienen que hacer los académicos, los profesores. Si ven que están haciendo bullying, no tienen que ser partícipes, que están haciendo ahora, básicamente. Y tampoco se pueden quedar en la complicidad ni en la pasividad. A ellos les corresponde, tienen que tener un rol. Y si esa gente no lo hace, tiene que ser expulsada. Así es simple. Si sí, tienen que cumplir cuestiones mínimas, criterios mínimos, que se respete la libertad de expresión Firmaron dentro de una un universidad. Contrato tienen que haber cláusulas que sean ahora, claras al respecto ahora para, para ser también justo esto también pasa en universidades privadas Sí. sí hace, hace dos semanas pero no pasa en gran medida, ¿por qué? porque el, el estatuto, o ¿por qué? porque también hay una... la, las conductas que son anti -universitarias y a veces hacen cosas. pero si, yo creo hace dos semanas todo, me, infringe, me iba a juntar, todo infringe la ley de alguna manera pero la diferencia es que el trato que se da acá es demasiado pasivo me iba a juntar hace dos semanas con una gran profesora universitaria en una universidad que está en Pedro Valdivia y justo el día que nos íbamos a juntar mm. eh, hubo una un intento de toma de hecho los estudiantes ingresaron sacaron los muebles a la calle Pedro Valdivia y amenazaron a todos los estudiantes que habían osado ingresar a tener clase porque una supuesta mayoría había indicado que no podían no podían entrar y no son mayoría no son mayoría pero ellos ellos ellos dijeron eso o sea que no podía entrar nadie en clase porque estaban todos en paro esta minoría había determinado eso entonces esto esto ya es transversal no no es solamente no, no, para qué decir la universidad de Santiago de Chile digamos o sea, eh, esto esto es transversal pasa en las universidades privadas pasa en, en, en todo orden de cosas y, y yo y quiero insistir en una cosa si en la universidad pasa esto el resto de la sociedad eh, qué espera, qué espera uno como, como existe esa pasividad y lo hablábamos ayer en una charla que estuvimos como existe esa pasividad respecto a la violencia básicamente la violencia se ha ido naturalizando se ha ido Exacto, normalizando normaliza. estamos hablando en toda la esfera pública desde las bases digamos universitarias hasta las autoridades máximas de la nación todos ellos están con una disposición distinta a ver la violencia a, a naturalizarla un poco más o, o a no condenarla tanto Exacto. ya a, me, a menos que quemen a un carabinero y que hasta, hasta eso o sea, ¿qué están esperando? ¿Que quemen a una alumna? Te acusan de criminalizar la protesta Efectivamente, Efectivamente. Entonces, en ese sentido, Entonces, ahora, cuando te tenemos invierte. tecnología, cuando tenemos un campo universitario, donde existen cámaras de seguridad, donde vemos que hay alumnos que están ejerciendo eh, agresiones, donde hay muchos testimonios que pueden decir, oye, esta persona esta persona es la que está ejerciendo agresiones. Ya lo hemos visto, hay pruebas y todo eso. Hay que expulsarlo. Esa gente no puede estar dentro no puede estar de un ambiente nación. universitario, no así de simple. Ahí. Entonces, sí. tenemos que marcar, digamos, aquí, acá, desde en en este punto de vista, hay que ser autoritario. No Queda otra un forma. ¿Ah? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando le pasó la segunda agresión, a mí me llamó la poleta por teléfono desesperada, ¿cachai? Y yo fui corriendo a la sala donde ella se encontraba, entré y la, la vi toda mojada. Y lo primero que vi fue a la profesora adelante, a varios metros de ella, y los alumnos todos como alrededor de la profesora y la polet sola atrás. Puedes creer que la jefa de carrera. De, de, de, trabajo social, ni siquiera se acercó después a Polet Y la profesora qué hizo y... no, o sea, o sea mire, yo según entiendo, están viendo todavía como en qué va a terminar el año de Polet porque todavía yo no pudo regresar a clases normales, o sea, y con todo lo que pasó menos, si la universidad ya está en paro hace mucho rato pero me refiero a que ella ni siquiera se acercó en la calidad humana que tienen los representantes, que son importantes, por ejemplo, de trabajo social. Ellos no se acercaron a Pulet a decirle, oye, ¿estás bien? Ni siquiera eso. ¿Usted creen que esa profesora está, está para su cargo? Se los pregunto. No, no, no, no tiene es las competencias. Y no, se, las competencias social, entonces, es se supone que tiene que chao, ser chao, chao. No, no tiene las competencias y no. yo se lo dije. Yo después, cuando yo vi que ella no diciendo. se acercó, yo fui afuera a encararla porque eso no corresponde. No corresponde. ¿Dónde está tu calidad humana, tu, tu sentido común? Ella no se acercó. Y yo cuando le dije, usted tiene que defender a la Polet, ella me dijo, no, es que yo tengo que representarlos a todos. ¿Cómo va a representar a los estudiantes que son agresores? No puede. No lo entiendo, de el, verdad. Es que eso el sentido un común en la universidad está tergiversado. Sí, yo les quiero contar, muy brevemente, perdón que, perdón ¿Sí? que, me, que te interrumpa. No, pero, perdón perdón Es que me, me hiciste recordar que hace el año 2012, un día estaba haciendo clase. Y estaba hablando de marxismo, me tocó hacer una clase de marxismo. Eh, y, y yo cuando hago clase digo lo que dijo Marx, digo lo que dijeron los críticos de Marx y digo lo que digo yo. Ah, eso, eso con todos los autores. Y en esa oportunidad se levantó un estudiante que era de la, de la, del centro de alumnos, de la escuela de gobierno en esa época. Y me dijo eh, que quería exponer su caso porque él había sido electo en una lista, en una lista de izquierda, y una vez lo vieron conversando con gente de derecha y lo como quisieron hicieron un voto <coughs> político para expulsarlo del, del, del grupo político que él tenía y también lo querían sacar de su cargo entonces yo le yo dije eh, que me parecía insólito una cosa como esa porque uno podía hablar con quien quisiera digamos yo en la universidad tenía amigos socialistas amigos que habían estado sus padres en el exilio eh, otros que habían venían del MIR otros de Mores de Litano, pero nunca Nunca dejamos de conversar, de hablar, en de, de, de, de de forma muy tolerante. Y les cuento esto porque me quedé que, que tan impactado con este testimonio, porque además le hicieron el vacío a este alumno. No le hablaban y no, no hacían los trabajos con él, mm. por lo menos durante cuatro o cinco meses. Estuvo solo eh, y, y nadie lo nadie lo ayudaba, nadie, lo, nadie le hablaba, básicamente porque en alguna oportunidad eh, tuvo dos o tres diálogos con personas que eran de derecha. Entonces, Siento que esto esto no es de ahora esto es algo que viene hace muchos años era es un virus que, que se venía inoculando sí. exactamente y ahora ahora digamos hoy día hoy día simplemente ya se esparció y cuando ya se esparció yo creo que las autoridades ni siquiera las autoridades universitarias deben saber cómo parar esto bueno si nosotros nos vamos digamos a un análisis un poquito más profundo de esta situación tenemos a ver eh, yo tengo un, un pensamiento político muy liberal ya en, en, en, principalmente en temas económicos y valóricos en todo aspecto en realidad eh, comparto incluso cosas que piensa la izquierda en, en, en temas morales ¿Ya? pero inevitablemente estoy dentro de la derecha ¿por qué? porque la izquierda lo que profesa profesa justamente la insurrección dentro de sus bases un antihumanismo y eso no lo estamos hablando. Exacto. Yo creo que ese tema. ¿Por qué se naturalizan este tipo de cosas? Porque en el fondo ellos validan la violencia mm. de alguna manera dentro de su de su digamos de su lucha política. Tiene una concepción militar de la política. Efectivamente y esa concepción digamos no, no carece digamos de sentido común carece de, de un sentido de humanidad entonces estos lo están simplemente pasando a la práctica o sea nosotros lo hemos dicho acá Nicolás siempre ha sido enfático en ese aspecto léanse a la izquierda la misma gente izquierda léanse a la izquierda la gente derecha también tiene que leer a la izquierda sí. o sea ellos no están ellos están siendo consecuentes con su pensamiento Exacto. no es que ellos digan cuando ellos están hablando no nosotros queremos la igualdad siempre se, se, se tiende a hacer la crítica lo que mencionaba recientemente Gonzalo o sea son, son unos hipócritas o sea en el fondo evidentemente tienen un discurso pero si nosotros nos ponemos a hacer un análisis más riguroso, más acuicioso de cómo ellos piensan, de lo que ellos leen, de sus teóricos, ellos están siendo consecuentes. Son coherentes con su Son vida. Son coherentes. Entonces, mm. por lo mismo... Son violentos. Evidente por lo mismo, digamos, nosotros tenemos que estar en una postura distinta porque nosotros no, no, no aceptamos ese tipo de cosas, nosotros creemos en la libertad de expresión, creemos en la no violencia. En el, el, no el, el, el, el principio de no agresión. En el principio de no agresión, exacto. Ser. Entonces, son cosas que nosotros consideramos que son tan básicas, pero que para la izquierda no lo son y ellos están siendo consecuencias con su teoría simplemente. Exacto. Sí, pero justamente por eso es tan importante hacer actos para defender esos principios que nosotros decimos que estamos defendiendo. Yo por sí. eso felicito a Daniela cuando fue donde Polet la acompañó y después encaró a la profesora que lo hace porque si no estamos dispuestos a hablar en contra de estos actos de censura estos actos de violencia porque se está pasando por encima la libertad de expresión, la dignidad de las personas, nos van a pasar por encima y yo quiero mencionar ese caso porque a los que estén escuchando, sean adultos sean jóvenes, estudiantes de la edad que sean y la profesión que tengan, es importante que defiendan sus valores, mm. si ustedes ven estas situaciones, acérquense al que se le pasó por encima, no se quede callado, si usted es profesor defienda al alumno que piensa distinto y encare a aquellos que lo hacen, si usted estudiante es muy importante que se agrupe con los que piensan distinto y defienda su libertad de expresión porque son grupos pequeños pero violentos los que hacen esto y si ustedes se quedan callados si pasa, si no dejamos que defender defender nuestras ideas nos van a pasar por encima y eventualmente ellos van a triunfar y eso no necesariamente es algo que tenga que ocurrir podemos parar esto pero hay que dejar de lado esa pasividad por eso mm. felicito a Daniela por el hecho de haber ido y encarado y que ahora la están atacando por eso pero que es una cosa valiente y que hay que replicar en otras personas ¿Y ustedes qué propondrían, por ejemplo, sí, son grupos pequeños, pero por ejemplo hay registro de que últimamente han salido de 30 encapuchados en el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Entonces, ¿ustedes querían al respecto como autoridades para poder frenar esto? Yo los expulso. Sí, sí. yo, ¿Pero, pero cómo ser... los encuentras? Esa es la cuestión. Puedo dar mi, mi opinión al respecto, yo creo que va a ser un poquito polémica, ¿eh? pero yo sería muy, pero muy duro con esto y de plano le quitaría recursos públicos a universidades donde hay muchos casos de violencia sí. o acoso universitario. Sí, no, de eso, verdad. Eso, es sí. sea, o sea, una, una, Yo coincido contigo. Y lo siento mucho, y quizás me voy a escuchar muy malévolo, pero sueño, muy buena, sueño, al día, sueño al día que salgan las noticias y que todos estén escandalizados porque a la Universidad de Chile le van a quitar los fondos. ¿Sí? De verdad, lo sueño. Que esa, Que esa platita se vaya a las pensiones pues no quieren pensiones dignas y la vuestra. ya pues que esa platita se vaya claro, a las pensiones porque porque ustedes o sea, quisieron pero para todas la universidad toda la universidad, toda toda la las la universidades que listo por todas las privadas y algunas privadas con Sí, es que, totalmente. también vamos al punto y lo que me preguntaba Daniela claro eh, eh, es justamente lo que iba yo delante en realidad o sea Siempre nos quedamos en condenar el tema y en la pasividad, pero acá hay que tomar medidas Exacto. concretas. Y nosotros, digamos, dentro de la sociedad civil, mira yo personalmente, si hubiese estado en tu universidad, yo creo que habría creado un grupo interno ya y habría combatido los tipos, como hacía de lugar. Yo no lo, no lo aguantaría mucho, muchos tema a los no, tipos. Poco. ya Pero lamentablemente estoy fuera de la universidad, vivo relativamente cerca. El otro día me metía Juan Gómez Milla a pegar a Ficha en Concha de la Violencia Universitaria, había un grupo anarquista y yo estaba digamos convaleciente así que dije yo, si vienen con mi bastón lo agarro y los pego, Entonces, si me vienen a agredir yo me voy a defender, yo no busco la agresión nunca, yo siempre busco la paz, pero si a mí me vienen a agredir simplemente es un tema de una legítima autodefensa hablando entonces desde el punto de vista de quién es qué se debería hacer acá, lo que mencionaba anteriormente que hay autoridades, a estas autoridades actualmente, ¿por qué no hacen nada? porque justamente lo que dijo Nicolás, ¿por qué a fin de mes le llegan los 3, 5, 4 o 10 millones de pesos Indistintamente de lo que hagan ni cómo lo hagan Exactamente, mm, no hay ningún bueno, acá hemos conversado igual cómo se evalúan los funcionarios públicos, todos se ponen 7 es muy ridículo, es como que por ejemplo Daniela fuera a la universidad y dieron una prueba, no, no respondió nada, pero ella misma se pone un 7 al final entonces después ciento está en lista 1 claro entonces sería una... Re... eso es lo que pasa actualmente en el mundo público y eso pasa en las universidades públicas, la gente no lo sabe, lo desconoce piensa que la gente, que o no, no sé si piensan eso, pero a lo mejor se tendería a pensar que toda la gente que está ahí está por meritocracia y que eso se, se, se mete en evaluación fíjense en las noticias cuando hacen para profesores, una de las demandas que siempre hay que se queja, no quieren No evaluarse. Quiere ahí, ahí tiene otro punto Simse. entonces entonces yo eh, eh, comparto eh, pero plenamente con la precisión que dice Nicolás con la propuesta, es simple, acá un Estado tiene que garantizar Estado de Derecho una, un Estado tiene Cierto. que garantizar que no haya violencia tiene que garantizar la libertad de expresión entonces se le quita financiamiento a la universidad Exacto. para que le duela le duela donde, donde de verdad le duele a los políticos donde de verdad le duele también plata. a la gente que está en el cargo de, en universidades públicas porque esa persona está designada hoy de entonces sí. esa gente le de, debe tiene que dolerle donde más en el bolsillo. Es que es el tema con el, con el sistema público al final. sí O sea, sí. si yo sé que igual me va a llegar la plata a fin de mes me porto como quiero. Entonces, si yo soy funcionario, por ejemplo, exacto sí. eh, si yo soy funcionario, por ejemplo, de, de extranjería, por ejemplo, y me está llegando mucho inmigrante, y sabéis que no, hoy, ayer me quedé tomando hasta tarde, conversando con un familiar, así que hoy día no voy a hacer nada, si igual total, me va a llegar la plata a fin de mes. No, pues, o sea, eso, eso y es caldo yo, de cultivo sí, para sí, que sí. cualquiera haga lo que quiera. Y, y además, ¿el origen de dónde viene ese dinero? Porque que eso lo están sacando del bolsillo de todos los ciudadanos sí, y nos están pues, haciendo sí, cómplices pues, el tema. de eso, porque nos estamos financiando con nuestro dinero que nos sacan del bolsillo con los impuestos para estar financiando instituciones donde se adoctrina, donde hay violencia donde está centro de encapuchado Exacto. entonces nos están incluso siendo cómplices de cierta manera de eso, no puede ser que nuestro dinero que nos saca el Estado del bolsillo con los impuestos se vaya para financiar instituciones como Exacto. esa o sea, Daniela en este momento le sale más caro el pan cuando quiere carretear el fin de semana le sale horriblemente caro el, el, el, el alcohol los cigarros, si es que fuma, qué no, sé yo, le sale todo más caro para ella financiar la universidad a donde la van a acosar. O sea, ¿pero qué nivel de esquizofrenia Nicolás, es esta? Nicolás, también hay otro tema que es, yo también lo encuentro bastante delicado de la situación que está viviendo Daniela Polet. Y hay que ser objetivo en esto. Hay mucha gente que pregona la igualdad del feminismo. Y en este caso, ¿qué están haciendo con Daniela? ¿Gente que pregona eso? le están faltando el respeto, sea cual sea la tendencia que tenga una mujer, sea el pensamiento o credo religioso que tenga una mujer, se le dé respeto y creo que acá lo que está pasando con ella es grave es muy, pero muy grave y se tienen que tomar las medidas desde ahora ya no ¿Algún, o sea, ¿algún colectivo feminista? Buena pregunta ¿Te puedo contar eh, un caso? Mira, yo hablamos con por ejemplo bueno, la, la Emilia Schneider se contactó con la Polet cuando le pasó esto uh -huh. pero el tema es que después la, la Emilia Schneider salía como que la Polet se estaba, o sea, dijo como que la Polet se estaba victimizando uh -huh. pero de justo de, antes dos días antes le había ofrecido ayuda cuando le pegaron la primera vez la, o la segunda la, vez? La, la primera y la segunda vez, uh -huh. pero justo uh -huh. ella había ofrecido ayuda, la segunda vez que fue como un poco más mediático la primera vez fue mediático y la segunda vez fue como oye, volvieron a pegar, caché, ¿qué está pasando en esta universidad? entonces ella, ella tuvo que emitir declaración sus declaraciones siempre fueron muy tibias y además ella en sus redes sociales, en Instagram ella decía que pues, les estaba victimizando que la derecha está ocupando esto como un instrumento político y qué sé yo pero la verdad es que queremos que se cambien esas cosas de la universidad no puede ser que nosotros estemos expuestos a eso o sea, las feministas solamente defienden o sea, a las personas que yo piensan. Yo no puedo como hablar ellas? por las feministas en general porque la, la, los colectivos feministas que yo conozco de mi universidad no emitieron declaración pero sí se habló este tema en la FED no la primera vez y dijeron como no hay que apoyar la victimización de la compañera, eso fue lo que dijo la, <risa> la presidenta <risa> del centro estudiante de comercial Oye, pero tan, pero eso grave, tan, grave, no sé que bueno, hay grave. que apoyar a los capuchos Oye, pero qué es por lo mismo que no, uno lo mismo este, que, por lo, este mundo está pésimo no es por lo mismo que uno critica cuando los, los digamos la televisión o la prensa en general habla sobre el movimiento feminista como si fuera una cuestión transversal, teniendo en consideración que si uno empieza a escarbar un poquito más todas sus consignas digamos todo su eslogan toda su teoría son pertenecen a autores de ultra izquierda ni siquiera son de izquierda y, y, y, y de, de, de tendencia la anarquista la insurreccional que lo hemos conversado acá que básicamente buscan en la destrucción buscan el caos entonces ustedes creen que ella de verdad eh, practica la, la sororidad, olvídense olvídense esa, esa cuestión no existe esa cuestión no existe y, y, y yo la verdad es bueno que haga la pregunta pero a, personalmente si yo fuera mujer y me agreden con la última que esperaría que fuera una que hubiera una respuesta, una candena mm. sería de los colectivos feministas y digamos de ellos son las impulsoras de la violencia también en gran medida. Por sí, porque justamente hablan de la dignidad de la mujer, no de la igualdad cuando les conviene, porque esto lo vemos incluso con gente política en distintos países. Cuando hay una mujer que es de derecha y es política, la atacan, es facha, no la defienden y justifica la violencia. Y físicamente le verían también. Sí, la sí. atacan sí. Eh, físicamente, casos como el de tuyo o el de Polet, después se quedan calladas, que ya de por sí, eso ya está. Están siendo cómplices porque en cualquier otro caso estarían diciendo no, esta sociedad heteropatriarcal, discriminadora, que está abusando en este caso, silencio, o empiezan a decir victimización. Entonces en la práctica lo que observamos, que lo hemos dicho muchas veces, es que el feminismo lo tratan de mostrar como algo transversal cuando es simplemente otro instrumento político para aprovecharse políticamente. Y es una la lástima estarda. porque yo como mujer de derecha, yo también he sufrido violencia de parte de hombres, ¿cachai? Es una lástima que, por ejemplo, nosotros no nos consideren parte... Uh -huh muchas veces nos sacan de esta lucha e incluso una mujer fue quien agredió a Polito en el campus quien le, le pegó quien la querían tirar al piso sí, le, le tiraron le, el pelo fue una le, mujer sí. encapuchada sí. para que ustedes lo sepan por si acaso eh, Diego Maureira Arroyo un saludo a Diego Maureira él es coordinador sí, de la zona Oriente y también vicepresidente del Partido Libertario nos manda un tremendo mensaje primero hola a todos dice hola Diego espero que estés bien allá nos vemos más rato ayer a las mujeres que acompañaban a cast en el intento de Funa que le hicieron ayer las trataban de anti mujeres o sea que qué clase, qué clase de mundo es este qué clase de mundo es este y solamente por estar con cast pero es un, un mensaje que usan mucho la izquierda Neolengua. porque es que hacen eso es de decir de no es verdadera mujer por ejemplo en bolivia cuando los que quisieron sacar a Evo Morales o en Uruguay los que votaron contra el Frente Amplio llevaban el falso pueblo acá falsas mujeres claro. es tratar de decir solo aquellos que apoyan lo que diga la que radical ellos... son verdaderos pueblos son verdaderas mujeres todo es ellos lo verdadero y los otros son fascistas, son falsos, son manipulación es una manipulación completa falsos comunicadores de la radiales sí oye pero yo yo me pregunto a ver, ustedes piensan que es, les pregunto a ustedes, ustedes piensan que es malo actuar de manera lógica, digo ser consecuente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces porque el otro día, no sé si ustedes se enteraron pero funaron a Paloma Mami porque Paloma Mami en sus redes sociales no ha dicho absolutamente nada sobre el estallido social y en Twitter la funaron y dijeron que nunca más iban a escuchar sus canciones personas que evidentemente son del lado que, que escucha más trap, y el trap en este momento está siendo ocupado como herramienta para transmitir ciertos mensajes que van ligados a la protesta social y todo el tema la cosa es que funaron a Paloma Mami por no decir nada ¿ya? las no actuar como ellos quieren que actúe exacto, por no ser Tan fiel como ellos son de fieles. El tema aquí es que esta gente se está jactando constantemente de ellos luchar en contra del individualismo que ha dejado a Chile en este momento como está. Pero son amantes de las funas que al final nos van a terminar convirtiendo en una sociedad aún más individualista. Porque evidentemente, si yo no quiero ser funado, no voy a hablar con nadie. Entonces, yo me pregunto y les pregunto a ustedes... No es malo actuar de manera consecuente, ser lógico con lo que uno piensa con lo que uno hace, porque de verdad, o sea uno se pone a pensar, ¿cómo es que soluciona a esta gente las cosas? y siempre es pedir el derecho social, es que siempre es pedir el bono están pidiendo más plata pero odian el dinero, o sea son más neoliberales que los neoliberales y esas es son sus respuestas, son más individualistas que los individualistas y esas son sus respuestas, entonces, de verdad yo me pregunto como sociedad, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque esto ya, esto ya se rebalsó, la olla ya se fue, la una tapa se pena salió disparada. Una, una pena que le hayan funado a ella por una razón que en verdad no justifica. No. Yo creo. Pero es que no puede ser Camila Recabarren tampoco. No, no sé si no la podéis comparar claro, con no. ese extremo, ¿me entiendes? Yo creo que vienen tiempos muy oscuros para Chile, desgraciadamente. El, en las universidades uno lo puede notar: la intolerancia, la, el extremismo, el. el la, la violencia verbal, la violencia política entre compañeros de curso, entre personas que se supone que eh, van a adquirir cultura, es tan fuerte que probablemente esto es, es un fenómeno que, que ya está instalado y que va a costar muchísimo erradicar, si es que hay voluntad de erradicarlo, eso es lo que esa uh -huh. es la condición. Porque si no hay voluntad de erradicarlo, vamos a terminar como una sociedad como lo dices tú muy bien, Nicolás, muy fragmentada, una sociedad tal vez más individualista, pero una sociedad donde el colectivo es mucho más importante uh -huh. que el individuo uh -huh. y donde el colectivo puede hacer lo que quiera con el individuo, golpearla o golpear a una alumna, atacar a un profesor con una botella eh, funar a alguien porque no votó como esperaban que votara, etc. O sea, y eso es fascismo, comunismo en su máxima expresión es el asambleísmo, el colectivismo aplicado a las relaciones humanas, entonces si nosotros como uh -huh. individuos no paramos esto, la sociedad chilena realmente eso que íbamos derecho hacia arriba, hoy día estamos derecho hacia abajo sí, yo diría que justamente está el problema del colectivismo el fondo de todo eso porque yo no sé qué tendencia política tendrá Paloma Nami, realmente no lo Mami. sé eh, ella, que no sé qué, qué tendencia política tendrá pero el pensamiento colectivista dice que da lo mismo lo que quieran individuos dentro de un colectivo porque lo que importa es que ellos sean instrumentos para ese colectivo, Exacto. entonces si ellos creen que tiene que empujar en esa dirección si es que ella no actúa de esa manera, está mal y se le tiene que atacar y destruir porque no hizo lo que quiere el colectivo. Y eso pasó también con los comunistas, los nacionalsocialistas, da lo mismo la vida, la opinión de un individuo, de alguien que piense distinto, porque lo importante es este colectivo abstracto superior. Y a mí me preocupa que hemos llegado a una sociedad que ha validado en parte el colectivismo de decir que está justificada la violencia, pasar encima por personas, de atacar incluso la pasividad de algunos no, que no quieren No importa destruir un negocio. No, no sé, todo está no, justificado porque es en pos de este colectivo superior y se desprecia por completo la la dignidad de las personas individuales como tales Chicos, eh, antes de pasar al otro tema tengo que mencionar algo, sí, que es importante. Eh, primero enviar un gran saludo a Patricio Sánchez, que nos está viendo de Temuco. Nuestro coordinador estuvo de cumpleaños hace unos días, así que le prometimos el saludo. Salud. Un feliz gran cumpleaños saludo a, a todos los feliz chicos feliz de, de, de Temuco, Qué también, grande, que son, son muy aperrados. Ojalá verte pronto. Y eh, en segunda instancia quiero hacer un anuncio. El Partido Libertario la próxima semana trae a Javier Milei a Chile. Eh, mm. Va a estar el miércoles que viene en directo al grano con Gonzalo La Carrera en Radio Agricultura y en El Informante en TDN en durante la noche, sí, para que estén atentos y a contar del lunes vamos a estar informando sobre todas las actividades que va a estar haciendo Javier Milei a través de las redes sociales del Partido Libertario para que estén atentos Eso. Excelente, oye se viene el libertarismo pero con mucha fuerza en Chile, o sea de verdad esta es la, la respuesta en contra. Una cosa eh, quiero rematar eh, no, bueno, no, no es el concepto rematar pero quiero, <risa> quiero, quiero, quiero plantear la gran diferencia entre un, un grupo, un partido, o una persona que es de carácter libertario es que los libertarios ven, o vemos, a la persona humana como un fin en sí mismo y no como, instru no como un, un instrumento. instrumento. Cuando los grupos políticos ven a las personas como instrumento, el colectivo, el Estado, la sociedad, un grupo social, puede hacer lo que quiera con ese individuo. Esa es la gran diferencia entre ellos y las personas que pensamos que la civilización está centrada en el respeto al individuo claro, exacto, es un cambio de paradigma total exacto. en la filosofía, de la conmovisión de cómo vemos al ser humano, entonces eso es muy importante y lo remarcamos lo remarcamos siempre en el programa no no, no, no necesariamente por hacernos digamos, una autopromoción <risa> digamos, pero es, es la diferencia un poco que, que nos diferencia con, con todo el espectro político ¿Con los socialistas de izquierda y de derecha como dijo <risa> Lupin Mises exacto. ya chicos, un saludo a todos los que estuvieron con nosotros un saludo a Diego Maureira, a mi mamita también que estuvo en los comentarios, un saludo a Cristóbal Quintana, Denis Marcela Bravo, Patricio Sánchez también, Fernando Foster, Grisel Hanslite. <ríe> eh, mira, mira, mucha gente, demasiada. Eh, Evelyn Pérez, un saludo también, Manuel Contreras Vergara, un saludo también, amigo. Eh, wow, demasiado. Patricia Mila, Daniel, Hacha, Daniela, si quieren mandar saludos. Sí, saludo. mande saludo al tiro, que nos vamos ah, rápido. Ya, ya, un saludo al, al Tacha que me está viendo, mi pueblo <ríe> Y un saludo a la, a la Polieta, a la CDU, a los estudiantes que están afectados con la misma situación que yo en la Chile que tengan mucha fuerza chiquillos mucha fuerza los chicos también de otras universidades ustedes pueden ustedes pueden sacar la voz chicos, no sean no se queden callados Ya, la violencia se combate no con más violencia, sino que discutiendo eh, eh, armando alguna acción con, con sus autoridades háganlo chicos, no se queden callados y eso, gracias por ir, es, la invitación, razón. muchas un gracias un saludo a mi hermana la menor que está de cumpleaños hoy médico veterinario Investigadora, saludos para ella. Entiendo. Ah, ya, Expresión Libre, que no se me olvide. Expresión Libre. Bien, bien todo, todo tipo de organización que hay en pro de la libertad de expresión y mm -hmm. en, en contra de la violencia hay que darle visibilidad, hay que apoyarlo también los dejamos invitados también a los chicos de Presión Libre si quieren venir a por, a acá a la radio sí, sí, sí, les va a gustar ya chicos, sí. nos vamos, muchas gracias a todos por usted con, estar con nosotros el día de hoy, recuerden todos los sábados a las 11 de la mañana a través de Radio Zona X estamos con libertad en serio organícese, cuida a los que quiere y protéjase de todo mal y aunque el mal sea muy grande, no ceda mejor organícese mejor planifíquese, dele nomás, luche, hasta luego nos vemos la próxima semana con Milei